¿Qué pasa, chavales? Estamos en un nuevo vídeo más para el canal de Brian Danich. y hoy os traigo la nueva sensibilidad de Letze, chicos, espero que les guste, de verdad, Leche es un maldito crack como Wolfies, y ya lo sabéis, os prometí este video de traerles la nueva sensibilidad de Letze y dejadme en la caja de comentarios quién queréis que sea el próximo profesional de Fortnite para traerles la sensibilidad. Bien, como sabéis, he puesto un nuevo horario aquí, lo he puesto en las redes sociales Va a ser el nuevo horario para streamear y subir los vídeos de YouTube Este vídeo se va a subir a las 4 en Canarias el sábado, a las 5 en España Y en la hora argentina no me acuerdo muy bien cuál era Creo que era a las, a las 8 de la mañana, bueno Espero que les guste el vídeo, chicos eh, Me ha costado muchísimo encontrar la sensibilidad del Etsy y bueno como sabéis mucha gente en el anterior vídeo me comentaba que no era esa la sensibilidad de wallfish que estaba un poquito cambiada y bien eh, chicos cuando subo el vídeo wallfish y leche constantemente están actualizando la sensibilidad cosa que es muy complicado de controlar porque no sabéis cuándo eh, va a cambiar la sensibilidad, lo puede cambiar cada día y eso es muy complicado pero bueno yo intento traer la más actualizada posible cada vez que hago un vídeo Así que bueno, chicos, una vez dicho esto, voy a ponerles la sensibilidad en la pantalla y a comentar un poco por encima. Bueno, chicos, tiene correo automático, comando activado, construir inmediatamente, construcción activada, desactivada la vibración, eso es importante. Un 2% en sensibilidad de construcción y de edición, tanto los dos para igual. Usar opciones avanzadas activadas y luego utiliza un 45% horizontal y 42% vertical Esto está totalmente recomendado porque es mejor eh, tener una sensibilidad más alta en el horizontal que en la vertical Y luego los potenciadores la tiene totalmente desactivadas Bueno y seguimos con el potenciador instantáneo al construir activado Esto es muy importante gente Luego la velocidad horizontal de la vista con la mira y con el, la velocidad vertical de la vista con la mira también, la tienen las dos al 9%, está bastante bien, es bastante cómoda la 9%, ni es muy rápida ni es muy lenta Luego tienen los potenciadores al 0% y progresivamente el potenciador de giro también 0,0 segundos Luego tiene el tiempo de amortiguación de la vista también a 0 segundos, estas son cosas inútiles que de momento no sirven para mucho y casi nadie utiliza luego utiliza la curva de control de la vista lineal esto es importante no vayan a poner la exponencial porque esto es toda totalmente diferente a la lineal y luego tiene 100% de intensidad de apuntado esto es obviamente muy importante de tener al 100% la asistencia de apuntado bueno y por último pero como siempre digo no menos importante vamos a pasar a la zona sin uso, pero antes por favor por favor os lo pido que no os saltéis ni un minuto del vídeo porque de verdad no sabéis cuánto apoyo hacéis al suscribirse al canal que por cierto si no estás suscrito por favor te invito a suscribirte a darle un like a comentar sobre todo en los vídeos y a estar muy atento a los vídeos sin saltarse ni un segundo porque de verdad este valor que yo les tengo por hacerme caso de verdad, eh, es alucinante cómo la gente me apoya últimamente en Twitch y tanto en YouTube también, aunque YouTube lo tengo un poco más abandonado, pero es brutal el apoyo que estoy obteniendo últimamente. Y bueno, como ya visto, habéis visto anteriormente el horario, podéis pasarlo por Twitch a esa hora cuando esté en directo. Y bien chicos, eh, estoy regalando pavos, así que yo que ustedes me seguirían en Twitch, ¿vale? Y bien, ahora la zona sin uso La tenemos al 10% arriba Y el 7% abajo Bueno, yo tengo el mando roto Así que yo lo pondría al 20% Si lo tenéis roto, ¿vale? Al 20 y 25, o al revés, 25 y 20 Si tenéis el mando roto Y pedal de control desactivado Ya que esta función todavía no sirve para mucho Pero bueno, gente que Espero que les haya gustado la sensibilidad Que les vaya bien Y de recordar eh, Estamos dando últimamente un bajón en YouTube brutal, bastante importante. Ya que solamente estamos subiendo un vídeo a la semana. Entonces voy a dedicarme muchísimo, muchísimo, muchísimo estas semanas a subir sensibilidades. Ya que es el contenido que más apoyo tiene en este canal. Así que recordad. Eh, suscribiros si queréis ver más sensibilidades como este tipo. Y ahora sí que sí, chicos. Me despido. Hasta la próxima. Adiós. Yeah, yeah. It goes far! far. Go low. Don't get too low, don't get too low. Dead? Nice, no, nice, no, I can get loot. Yeah, get the impulse. Dead. I got off it. Here, I'm building, I'm building, let me build for a second. I'm just gonna hard connect, I'm just gonna overbuild for the bit. Yeah, no win. No, nah nah, it's fine. On the banking? No, Keep swinging. he's not mad! 40 dead 30 50 bits de esta ¡Oh! no 3. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, it's 2 no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Nice no, nice no, Walking alone, the streets are empty The only thing I can see is my own silhouette. And I'm getting stronger, step by step